Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre nosotros? El hombre que yo amo tiene algo de miedo. que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo. La coco fue... Vengo envenenando mi garganta Sin tus diez Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No estrellas de color rosa Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy No le des fiel con el corazón y solo mira, despídate de ese perdedor Y imagina que ya no existo yo para que claro que aunque intente no vas a poder. La verdad es que me extrañas tanto, no sé